los revolucionario tiene que estar consciente de la importancia del voto de, de, de, del domingo 26 y hay que votar por todo, que eso es parte de lo que pide la revolución. Queremos que eso es lo más correcto para la unidad del país. Todo que el pueblo elige eh, son gente importante, son gente que en los distintos frentes que ocupan cada cual eh, el pueblo los elige porque van a representarlos en la Asamblea Nacional que es el órgano más importante para las decisiones de, de la ley en el país.